Venganza de mujer? Lourdes Sánchez contra todas, del cero de Pampita a los cuernos de Laurita Fernández. La figura de la bailarina, y ahora también jurado, chimentera y conductora infantil, Lourdes Sánchez logró finalmente cobrar tanta relevancia como la de su colega Laurita Fernández, pero no por su desempeño en la pista, sino por el buen rendimiento de los escándalos que protagoniza. Ya sea desde su silla en Los Ángeles de la Mañana o de su escritorio de jurado del bar, la esposa del Chato Prada le genera a Marcelo Tinelli un par de puntos, de esos que le andan faltando este año a su ciclo para sacarse de encima a 100 días para enamorarse, que le sigue ganando, aunque sea por décimas. Este martes. Lourdes dejó el lugar que ocupa junto a Jorgito Moliniers y Mariela Anchipi para reemplazar a Macarena Rinaldi en la salsa de a tres junto a Diego Ramos y otra jurado, Flor Peña. Lourdes fue a la pista bajo la estricta mirada de Carolina Pampita a una semana de la sonora discusión que mantuvo con ella en vivo y en la cual cruzaron epítetos como bolso de papas y bolsa de cuernos. Cabe destacar que en su posición de poder, Lourdes llegó a aspetar a Pampita a través de los medios que si quiere que le pida disculpas, se las pido. Pero la venganza es un plato que se come en la pampa, y por eso este martes, y luego de que tanto Ángel de Brito como Laurita Fernández hubieron dado el visto bueno a la coreo, la modelo sorprendió a todos calificando al trío con un cero. Bienvenidos a la pista, la verdad es que son un trío muy profesional. No hubo fisuras, me encantó la coreografía. Me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto, pero como dijo Marcelo que esto no es solamente un concurso de baile, por culpa de Lourdes pongo este puntaje y va a depender de ella que se lo siga poniendo o no en el futuro. Así que ojalá no hunda su equipo y al sueño que representa y se cuide mucho más en las palabras que usa. Dijo Pampita con su sonriso de porcelana fría y asegurando que les va a poner cero cada vez que vuelva al jurado, dependiendo de Lourdes. No vengas más, se ve que tenías ganas de estar en un programa que hace buen ratín, parece, dijo Lourdes Sánchez, en referencia a los cero puntos que cosecha la modelo con su ciclo de Net Televisión. Ante la echada en cara de Ramos y Peña, que manifestaron estar angustiados y desilusionados por el gran esfuerzo que hicieron y la poca recompensa, la coach de la pareja pidió el bar, cuyos integrantes le sumaron un punto para que la pareja se quede con veinte tantos, luego del 10 que le otorgó Marcelo Polino. Quiero aclarar que yo le bajé un punto a mi cabiciconte y me cagaron a pedos toda la semana, y ahora viene Pampita, nos pone un cero y nadie dice nada, dijo Flor Peña al borde del llanto. Por su parte, Pampita manifestó a la salida del estudio que hay que ponerle límites a la violencia verbal. Lourdes vs Laurita. Round 2. El otro duelo que retomó la desaforada Lourdes fue con su, signo de interrogación abierta, ex. amiga Laurita Fernández, de quien habló pestes en la previa, de su performance. Cuando fue consultada por Marcelo Tinelli. Ella fue muy elocuente al afirmar que, ser como Fernández, no va conmigo, si tengo que mentir o hacerme la doble cara, la verdad no va conmigo. Pero además, Lourdes trajo a colación la rencilla que mantuvieron este lunes cuando ella desautorizó a la rubia y le subió un punto a Mika Biciconte. La coach había pedido bar porque se sintió como que su trabajo fue ensuciado, y por eso, se sintió que dimos la devolución en base a lo que ella dijo, y la verdad que no, para nosotros técnicamente la coreografía estuvo bien, nada más, se defendió Lourdes. Ante la impasividad de Laurita, Tebrito tomó la palabra y le dijo a Sánchez, Ahora te hablo yo porque a Laurita no le importa todo lo que decís, lo escucha pero no le llega, provocando la reacción del la jurado. Claro que me interesa el programa y todo lo que tenga que ver con el baile, hay cosas que dicen que la verdad prefiero no engancharme. Yo me engancho con todo lo que tiene que ver con el baile, con una coreo. Ahora con descalificar a una persona, no. A mí jamás se me ocurriría decir que no me llega agua al tanque, que soy una negra villera, a mí esas cosas no me gusta contestarlas ni me interesa entrar, explicó la ex de OPE y Fedeval. No. Hiciste cosas peores que esas, le metiste los cuernos a Ope y muchas cosas más que vos y yo sabemos Laura, pero prefiero no hablar, lanzó urdes con clara intención de hacerla estallar. No, pero esos son temas que no está bueno, estamos hablando de otra cosa, intervino Marcelo Tinelli, y agregó Pensé que era una cosa más simple. Ahora veo que hay un enojo que parece que es de verdad. No, es que en descalificar a las personas es donde yo no entro, entonces escucho pero hay cosas que no me importan. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo y decido no entrar, y si no soy funcional porque no entro en esas cosas me pedirán que dé un paso al costado y listo, se defendió Laurita. Pero en cuanto a lo privado queda en lo privado, cada uno habla como quiere en lo privado, no nos vamos a hacer las santas acá. Porque ella viene, me tira un montón de cosas que fueron en lo privado que yo hablé, y queda en lo privado. Después vos Denise, me preguntas algo acá y te lo contesto, porque trato de ser funcional a tu show cerró los Lourdes